Seres humanos que habitan a lo largo y ancho de la tierra, bienvenidos una vez más a su programa Animatón, estamos en la octava edición, muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Esto es Animatón, un programa sobre diseño, animación y multimedia, producido por Presumiendo México, Casa Productora, SAE Institute México y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal, esta es la única sudadera que tengo y aquí a mi lado están dos amables muchachos. El Maestro Jesús, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y quién nos está acompañando? Cuéntanos. Nos acompaña Raúl González, alias Rulas Calaca, con quien vamos a estar platicando un ratito más acerca de su trabajo, diseñador gráfico de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, Raúl. Pronto lo van a conocer un poquito más, pero antes de eso tenemos unas noticias sobre efectos visuales. Vamos a hablar un poquito de una agenda cultural, un evento en Morelos que se está aproximando. Todo eso y más en Animatón. ¿Vámonos? Vamos. En nuestra sección de noticias, vamos ahora a llevar un, un formato un poquito más conciso y a discutir los temas que les vamos a estar compartiendo. Y lo que traemos hoy es una nota de en relación a VFX. Les compartimos ahorita en VideoWall cómo fue que Image Engine, eh, empresa dedicada a efectos visuales, creó a, a Drogon de Game of Thrones. Ah, Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, esto es muy importante, si no han visto Game of Thrones, corran, sálvense, séptima temporada, huyan, huyan, huyan, uh, por favor, porque esto puede costarnos la cabeza a todos los aquí presentes. Perfecto, pues ahí está el aviso, les vamos a poner ahí la, la advertencia de los spoilers, para platicar de este tema, lo, aquí discutir un poquito y que, que traigamos a la mesa un poquito de opiniones tenemos el reel de producción y se me hizo interesante nos hicieron llegar de hecho de image engine nos comparten su trabajo ellos pues promoviéndolo y dando ahí gala de, de su Increíble. expertise y su técnica y lo que nos comparten es que ellos para justo hacer el rig del de, eh, vuelo usan como referencia eh, naturaleza entonces ellos mezclan y sacan de esta fantasía están utilizando un, un furage de un vuelo del águila de un murciélago y en base a eso empiezan a generar estos, estas criaturas fantásticas. Entonces está, está ahí interesante para que vean que pues justo estas criaturas también están sí están basadas. ¿no? O sea, estos Rigs tienen mucho trabajo desde cómo se comportan estos animales, cómo se mueven sus músculos, todo eso está muy muy inspirado en la, la, la verosimilitud. ¿no? Uh -huh. eh, es un tema mucho con, con las películas de ciencia ficción, de fantasía, que estás inventándote un mundo nuevo que no existe, que nadie sabe cómo funciona, que se tiene que sentir como si realmente pudi pudiera ser, sí ¿no? Pues. no que fuera viable. Y entonces eh, apoyarse en, en nuestro mundo real, en las cosas que ya existen, en la física, en la anatomía, puede hacer que algo... Que nadie ha visto como un dragón Sea creíble sea ¿no? exacto. ¿No? Sí, exacto. sí, son muchos, muchos esfuerzos De hecho, se ganan, ¿no? Ese título De artistas de VFX no solo son técnicos Y ingenieros en computación, sino que Sí es gente que se dedica De lleno a darle vida, ¿no? Y ese es el como el interés principal y bueno pues traje este como para poner en la mesa y discutir un poquito este tema de las de las referencias eh, también hablar de de que un estudio de VFX eh, ellos ahorita muestran este reel y de hecho si entran por ahí a, a su canal de Vimeo de, de este video pues no falta por ahí el que los comentarios positivos, negativos, porque ellos están presentando el reel y ellos exclusivamente se dedicaron a esta parte de hacer el, el CG del dragón uh -huh. y entran por ahí unos artistas de VFX a decir, ay el estudio está presentando como si ellos hicieran todo y pues no, obvio no, no entran hay varios departamentos en, en producción, claro. como los que hacen el compositing, los que hacen la parte del chroma keying entonces ese esfuerzo colaborativo ya. Son estudios regados para estas megaproducciones, regados en varias partes del mundo, ¿no? Sí, sobre todo series de televisión que tienen 10 horas de contenido al año, ¿no? Más o menos tienen que estar sacando. Entonces participa gente de todo el mundo, muchísimas empresas. Es algo que no puede simplemente dárselo a uno porque se cae eso y se viene todo abajo y no te puedes dar ese lujo cuando estamos hablando ni de Game of Thrones, ni de nada en no este momento. Serie. Pues, triple A, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Sí, exacto. Y eso, una serie triple A que también en los últimos episodios, cuando tuvimos por ahí invitado a, a Emiliano Topete, nos decía que esto, Game of Thrones, el estándar de calidad que ya se espera para, para televisión, ya no distingue de lo que hay en el cine, ¿no? Sí, o sea, no. ya son producciones, como dices, triple A, ¿no? Muy, muy sofisticadas. Y que lo curioso o, o lo que es bien crudo para los estudios de animación, los productores de contenidos, nos chutamos dos, tres años desarrollando este este proyecto sí. y la gente entra a Netflix y en un día se echó sí, los se echó 20. Los 15, 20. No, además está tremendo esa cuestión, como de como dicen ustedes, todas las horas que deben producir al, al año. Y básicamente debe haber un estándar que, que diferencie las películas de las series, O sea, pero visualmente ya es como muy difícil o la línea es ya es como muy pues blur, bo, borrosa por así decirlo, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de trabajo, la cantidad de estudios, la cantidad de gente que va a estar involucrada para que la serie se vea como se ve. Sí, sí, sí es un trabajote. Realmente las diferencias que terminan habiendo entre series y películas son más de, de un tipo presupuestal, ¿no? Ajá. Ocasionalmente, o sea, para la audiencia, ¿qué diferencia hay entre ver un episodio de Game of Thrones y una película de los Avengers? O sea, si les emociona, si les convence, si se la pasan bien no saben pues qué costó más, qué costó menos, claro. qué tomó más o menos tiempo. Claro, no sé, por ejemplo, digo, yo hace poquito, así como an como anécdota, vi El Señor de los Anillos y ya se ve, los efectos se notan y por ejemplo en Game of Thrones pues es un estándar mucho más alto, obviamente son muchos años después, pero fíjate ya como en ese tiempo ya las series han superado por muchas las películas de esa época, siendo que El Señor de los Anillos sí. fue una super mega producción ¿no? para su época. Sí, si sí, sí, comparas ahorita una serie esto, una serie triple A contra sí, una, un, un, película, um, ajá, una película de hollywoodense hace unos años. Que, que ganó el Oscar a Mejor Película en 2003. O sea, sí, es una diferencia ya abrumadora. Y digo, son varios años, pero pues ahí está, ¿no? O sea, se, se ve. Pues, está avanzando. Está muy cañón. A una velocidad impresionante sí, no, la no, tecnología no. y el arte y, y todo. Sí, sí, sí. Está, está increíble. Y pues es... Muchos esfuerzos, ¿no? O sea, como no, no dejar de, de mencionar que entran muchos departamentos y que tengamos esa conciencia. Acá en México ya se empiezan a hacer VFX. Siempre, eh, siempre empieza el, por el mundo de la publicidad y cada vez ya se empieza ahí a, a colar hacia el cine sí. y hacia otras producciones. Pero que es el esfuerzo de muchísima, muchísima gente, ¿no? O sea, por eso cuando vamos al cine y, y cierra son como tiras y tiras y tiras de, de créditos. Y es una industria que, que deja también muchísimo dinero. Como que de pronto no se valora... Eh, este asunto de para qué vamos a invertir en nuestro país por hacer cine, por hacer animación, o sea, no, no lo toman en cuenta en, en términos estatales o este tipo de cosas, pero deja una derrama económica muy importante, muchísimos empleos. Y hay que poner todos como de nuestra manita para que también se pueda generar aquí, sobre todo considerando que en México se consume tanto, claro, tenemos que sí, producir lo sí. equivalente. Y que estamos junto a un país que básicamente es uno de los mayores productores de cine en, a nivel mundial, ¿no? Que no se sigan comiendo nuestro mandado. Sí, no, no <risa> bueno. digo, es un tema ya viejo, pero también como somos como artistas, también la parte de además de generar, crear conciencia de que esto es una industria pues importante y grande, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, es así como el tema de siempre, ¿no? El gran El tema. gran tema. Perfecto, pues para ya seguiremos discutiendo en próximas sesiones acerca de VFX. Ojalá pueda mostrar también gente que esté desarrollando VFX aquí en México. Y pues eh, recordarles que el footage que estuvimos viendo este, nos lo proporciona Image Engine, nos lo comparten y que entren a ver su trabajo. Busquen Image Engine ahí en, en Google y van a checar trabajo de VFX. Ellos han hecho trabajos para Chapi, para Mundo Jurásico, Bestias fa Fantásticas y dónde encontrarlas. Y recientemente los dobles digitales de Logan. Entonces, este, maestros para esta parte del CG. Mucho que. Y pues recomendación para, si les gusta inspirarse, entrar a ver un poquito de las tripas, eh, entren y van a ver breakdowns de, de cómo se hace el montaje de, de sus efectos. Sal, vale. Vamos cerrando con esta sección y nos vamos corriendo con nuestro invitado, ahora sí. Okay. Bien, pues estamos de vuelta y tenemos ahora aquí a Raúl de invitado y para presentarlo, bueno, Raúl González, alias Rulas Calaca, es diseñador de Motion Graphics de la Ciudad de México. Ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos para cine, TV y hacer colaboraciones como artista freelance de ilustración y animación para marcas internacionales desde hace ya varios años, experiencia en televisoras nacionales. Y experiencia como artista independiente brindando servicios para promoción y publicidad. Bien, este, pues para arrancar que nos platiques un poquito de, de tu background, de tu formación, de, de qué tipo de proyectos estás desarrollando actualmente. Ok pues bueno les platico, yo básicamente estudié diseño gráfico, estudié del 99 al 2002, ya tiene un rato y estudié diseño porque en ese entonces eh, aquí era como muy complicado encontrar la carrera de animación, no recuerdo bien si según yo no existía pero... Seguramente no. Seguramente no. Entonces, lo más este, cercano que encontré a esa disciplina pues, fue el diseño. Además de que siempre me gustó toda esta cuestión de, como de la gráfica, ¿no? Eh, no sabía si estudiar Ingeniería en Sistemas o Diseño Gráfico. Me acabé inclinando por Diseño y me alegro mucho porque pues, me encanta. Eh, posteriormente, entré a, a Postproductoras haciendo Animación Tridimensional. Eh, después me especializé un poquito más en Motion Graphics y a la fecha es lo que me dedico junto con Ilustración. Eh, estuve igual, laborando, les comento, en productoras, estuve este, en, en televisoras, y actualmente estoy de independiente, eh, hace ya dos años y algo, si no mal recuerdo. Y pues, ¿qué les comento? Pues está padre, porque básicamente me da la oportunidad de colaborar con marcas, tanto aquí en México como fuera, conocer mucha gente, también un poco... Ver desde fuera de la burbuja como todo el ámbito laboral en México, de la industria me refiero, cómo es trabajar tanto entre una empresa como trabajar para una empresa fuera de ella y si cambia mucho. Y también la cuestión de tratar con clientes ahorita que ya está toda esta onda de internet súper, pues, desde hace muchos años, ¿no? Súper auge, cómo es trabajar remotamente, ya saben, que por Skype, que por Google Hangouts, todo eso, ¿no? Y, este, y al mismo tiempo, pues saber o conocer un poquito más de la cultura de, laboral de otros países fuera de aquí. Y esa, esa cuestión de poder comparar esta, eh, cómo se trabaja en México, cómo se trabaja afuera, pues te, sí te abre un poquito como el panorama de, de tu responsabilidad y tu alcance como artista. Y creo que, creo que en estos dos años y feria que he estado fuera he eh, aprendido mucho más eh, como en cuestión de de conocerme que estando dentro de una empresa y no me gust, no me encantaría volver a trabajar para una empresa pero pues digo ahora sí que nunca digo nunca y básicamente no hay que sí tampoco. no no para nada no no y cuando colaboro pues obviamente quedar bien y hacer el trabajo en primer lugar pues que, que todos queden satisfechos tanto el cliente como yo y, este, y cuando, cuando trabajas fuera, pues un poco la aventura de conocer a tu cliente, porque digo, no es lo mismo, yo he tenido chance afortunadamente de trabajar para un cliente japonés que trabajar para un gringo, trabajar hasta para un cuate en Medio Oriente, ¿no? O sea, sí cambia mucho el enfoque de cómo te dan el trabajo, qué es lo que te piden, la demanda, eh, cómo ven ellos este... Pues básicamente cómo debe ser un proceso y también es un poquito enseñarle al cliente y también confiar en ti, la cuestión de ok, voy a hacer esto, pero yo lo hago de esta forma. Tú lo ves así, pero un poquito como mediar las dos cosas para que, tanto, como les comenté, tanto el cliente como yo quedemos satisfechos con lo que se está haciendo. Tú te adaptas a su cultura y ellos se adaptan un poco a la tuya. Sí, exacto. Eh, creo, que, sí, creo que en, en cuestión 50-50, porque si ellos al final me, me preguntan cómo es que yo trabajo o cómo es mi proceso y se van ajustando a mis calendarios, a mis formas de entregar pero al mismo tiempo tengo que, que ajustarme a su ritmo de trabajo de ellos a, a, a sus entregas y porque ellos también o sea, muchas veces son el intermediario entre un cliente y yo muchas veces son directamente al cliente entonces varía mucho la cuestión de cómo se trabaja depende para, para, aquí, para la marca, si es una agencia, si es una marca si es un individuo y además de qué país está, está recibiendo esta persona. ¿Puedes darnos como algún ejemplo un poquito más específico sobre un caso que te haya llamado la atención o que eh. te, haya, te haya sorprendido? Sí, este... Sí. Nada, <risa> <risa> <risa> no, pues por ejemplo, eh, un, he trabajado para un cliente en, en San Francisco. Es una aplicación, bueno, para Evernote en San Francisco. Y su cultura es muy como de comparte todo contigo. Eh, mira te, ese es el proyecto. Te dan como carta abierta a tu C creativo, lo que más quieras. Haz este, lo que, vuélate. Y ese es el proyecto. Te o sea, lo presentamos de p a pa y te como que te introducen al proyecto súper bien. ¿no? Entonces, tú estás empezando a hacer algo y ya sabes exactamente de qué es, eh, cuál es como la filosofía detrás de todo lo que estás viendo. Porque te pasan assets, te pasan este, lo que necesitas, ¿no? Porque tú, obviamente, también, eh, tienes un cliente y le pides cosas, ¿no? No puedo trabajar si no sé, cuestiones básicas como un logo tus gráficos o tu imagen o tus pantones, ¿no? Y los gringos, al menos los que me han tocado a mí, son muy abiertos en ese sentido. Eh, un poquito por el lado opuesto, por ejemplo, me ha tocado trabajar con japoneses y ellos son un poquito más herméticos como en cuanto a cuánto te comparten del proyecto te dan lo necesario, nunca te dan más. Y como que sí te controlan mucho uh, hacia dónde vas, qué, qué haces. Y en cuanto te sales un poquito te dicen, oye, oye, espérate, es como más para acá. No te vuelves tanto. Y tú, ah, bueno, OK. Y, bueno, pues, vas conociendo gente, ¿no? Claro. Este, más, más o menos así va la onda. Está muy interesante porque <risas> finalmente ningún método es 100% el correcto o el incorrecto, Ese. sino que tienen sus ventajas y sus desventajas. Claro. ¿no? Y eso, fíjate, es bien importante porque, Creo que, digo, fuera de lo poco, mucho, normal, conocido que yo sea, creo que, como que lo que yo puedo brindar a la gente que está viendo este show es que, justamente, si es gente joven y está empezando a, o se decide a independizarse o ser freelance desde el comienzo, saber justo que, como esta cuestión de que no hay proceso malo, realmente tu proceso es tuyo y tú te vas formando conforme vas trabajando cada vez más con la gente. E... Que, como va a haber clientes que te digan ¿sabes qué? te respetamos totalmente tu, tu, tu, tu proceso, vuela, te das lo que tú opines y el resultado es bueno, tanto otros que te controlan más, pero no pero significa que, que lo que hagas esté mal realmente hay mil formas de llegar al resultado correcto y eso es creo que lo que los, los chavos tienen como los chavos el tabú, ¿no? de que hay un <risa> solo camino correcto exacto, ¿no? es Ajá. que yo por ejemplo siempre desde que empecé no sé, empecé haciendo 3D y dije es que ching yo quiero llegar a hacer esto, pero tiene que ser como que fuerza por, por el camino A y realmente uh -huh. no, te das cuenta de que hay B, C, D, F, hasta Z sí. y eso es lo que como artista vas aprendiendo conforme la experiencia, ¿no? Además de que vas tomando confianza en lo que tú haces te vas conociendo hasta pues tú, como que tu abanico de posibilidades de habilidades y te vas volviendo creo que más específico y al mismo tiempo también vas aprendiendo cosas nuevas, o sea es como todo un proceso y creo que eso es lo padre del freelance, de que pues cada cliente, cada situación es distinta, te va a llegar de manera diferente y tú tienes que saber cómo enfrentarla y, por ejemplo, una empresa muchas veces es como el confort de que siempre es lo mismo. Es muy... Sí, un proceso ya establecido. Como establecido. ¿no? Y hacia afuera hay diversidad de total, clientes, total. diversidad de procesos. T digo, tampoco digo que una sea mejor que la otra. O sea, va a haber gente que se ajuste más a un esquema o gente que se ajuste más mm. a ser independiente, ¿no? Pero al final es bueno, creo que, probar por un periodo a las dos para saber en cuánto sientes más cómodo. Claro. Mm. Es muy interesante esta balanza seguridad-libertad de alguna manera. Sí, nada bueno. más de que, no sé, pues puedo trabajar en mi casa, pues yo tengo mi tiempo, puedo estar, en, en, <risa> sí quiero, con mi con mis este, pantuflas de dinosaurio y no nadie me dice sí, nada, Sí, está ¿no? padrísimo. Está increíble eso. Ta también al mismo tiempo es un poco como, <risa> como solitario porque realmente estás ahí de repente solo, ¿no? Y autodisciplina Y también. autodisciplina de me levanto a tal hora, sé que tengo que avanzar esto, esto, tengo que entregar tal fecha. Entonces, saber muy bien cómo administrarte y eso me costó, por ejemplo, a mí algo de trabajo. Claro. Y también imagino que es muy importante la difusión que das a tu, a tu mm. trabajo, a tu labor para sí. seguir consiguiendo clientes y para darte a conocer. Sí. No, es súper importante. Este Ahorita les comenté, con internet básicamente es súper diferente y es súper, no voy a decir fácil, pero es como muy accesible tener todo para que lo, ahí arriba. Para proyectarte. ¿no? Para proyectarte y que la gente lo vea. Yo he tenido la fortuna de que subo cosas a redes y, no sé, en una ocasión subí algo a Dribbble y inmediatamente al día siguiente me contactan. Así a es a como ver. de, órale, pues, qué padre, ¿no? Y, Oye, ajá, ¿hay sí. ¿qué recomendaciones tendrías, por ejemplo, para los que quieren empezar a proyectar su trabajo al exterior? Así como algunos puntos clave. ¿Qué, ah, ¿qué bueno. redes sociales te han dado a ti más? Proyección, proyección ¿Qué prácticas? Ah, bueno, pues de redes sociales, creo que las principales que a mí me han servido ha sido Vimeo, Vimeo. Dribble, Behance es creo que de las más importantes. Este, y de ahí se deriva, pues, no sé, tu sitio web, ¿no? Por ejemplo, donde tú lo quieras hostear, <coughs> perdón. este Facebook, Twitter, son también muy importantes. este Y no sé, hasta más... Como no me gusta el término, pero hasta más Godín si quieres decirlo, LinkedIn también es buena. Claro. O sea, siempre las empresas tienen su perfil, su profile, postean, tú puedes compartir tus cosas, mensajear. Y también mucho el chiste, ya hablando de tu chamba, es de que no te dé miedo subir lo que haces. Mm. Yo era muy tímido al principio porque decía, híjole, es que esto no está padre, no lo subo. O sea, lo curo obvio, ¿no? Pero ya es más como fácil para mí decir, ah, ok, sé que esto está bien, a mí me gusta, y ya no lo dudo tanto, porque mientras más lo pienso, pues menos lo hago, ¿no? Entonces, sé que, considero que debe tener un estándar, sí, para subirlo, también el, el no sé, vestir tu post, ¿no? tu, tu, tu, tu portafolio, tu publicación, uh -huh. o sea, no solo subir tal vez un video, sino... Y eso viene desde la cultura, desde cómo trabajas tú, a lo mejor hacer un making of desde que empiezas a trabajar, ¿no? Si haces un bocetaje, si haces un este, animatic, toda esta storyboard, y lo guardando en una carpeta, almacenando, ordenando tus archivos y al final tienes como un caso de estudio que puedes subir, por ejemplo, a un Behance, ¿no? O hacer hasta un making of de, de Vimeo, si haces, por ejemplo, no sé, un mapping o algo, o sea... O hasta un dibujo, ¿no? O sea, hacer como un... como le dicen? ¿Fast, fast drawing? un mm, sketch. Como hecho... Um, sí, pues como un video sí, sí, un fast un de, de, así, fast drawing de cómo lo hiciste. ¿no? Eso eso jala mucho. Y muchas veces el cliente... Bueno, a mí, a mí me han contactado y me han dicho, oye, vi tu proceso tal. No solo vi tu, vi de, tu Vimeo, vi tu, en claro. tu otro profile. Ah, ok. Ya. Sí, que el reclutador o la gente que está buscando al artista también le conste cómo, cómo trabajas o pueda ver cómo llegas al, al resultado. Claro. Y bueno, pues el reel básico, ¿no? También. Un sí, no, no, ¿no? Eh, bueno yo, el mío dice 2016 pero, pero sí es pues, dentro pero, de lo posible que los proyectos al menos estén al día ¿no? que estés como en tendencia porque también esto del diseño si tú vueltas a ver dos o tres años para atrás los proyectos empiezan a en cierta forma sí. envejece, por más que estén muy bien desarrollados, que claro. pues son de esa temporada no sí. de esa época, mantener como constante tu portafolio, sí, no sí. que esté actualizado. Y además uno está mejorando todo el tiempo. Entonces sí. empieza uno a ver como los que en ese momento eran tu bebé y tu orgullo, sí, dos el, años pues, después dices ¡ay! Sí, tú, tú. Ya empiezas a verle todas las arruguitas <risa> sí. y todos los después. Sí, ya los cierras en el, en el este closet y le das cabezas de pescado. No, nah, <risa> nah, pero sí sí sí sí hay un progreso y sí se nota. Sobre todo cuando, cuando creo que te Enfocas como en aprender tal vez una técnica nueva y la integras a tu trabajo. Eh, si sí sientes de algún modo como, como no, no, no incompleto, pero sí como que algo falta en lo previo. Entonces, no sé, también es bueno, por ejemplo, mezclar técnicas. No sé, o sea, no solo hacer, o enfocarte en un software, en una sola técnica, sino hacer trabajos como, pues que, que integren como todo esto. Eso también viste mucho a los proyectos, por ejemplo. Y mostrar que tienes una diversidad de estilos Que puedes ir manejando, me imagino no O sea, si solamente haces un mismo Tipo de contenido, por más interesante que sea Te está cerrando como Ajá, a que solo te busquen por eso O no te busquen, supongo Sí, también, es como un arma de los filos Pros y contras, porque Por ejemplo, si eres muy bueno haciendo soy ilustración Te pueden llamar Muchísimo y empresas muy buenas Para hacer ilustración, ¿no? Pero obviamente No te van a buscar para hacer animación, ¿no? Bueno, sí, en cambio Ajá. Sí, o si tienes, no sé, varios estilos de ilustración, a lo mejor, este, no sé, te dicen, no sé, ven que tienes cuatro diferentes, ¿no? Dicen, ah, ok, queremos este, pero ya tienes como un abanico de posibilidades que también es bueno. Sí, te da como más posibilidades de, de que exploren otros estilos, otros proyectos contigo, a que si te encasillas en un solo estilo. Puede venir una muy buena racha de que eso, como decíamos, está en tendencia y lo están uh -huh. busque y busque y uh busque, -huh. que se vuelva algo recurrente o que en algún momento digan, ah, pues creo que solo es eso, o que no se den cuenta que podrías hacer más cosas. Ajá, a mí, por ejemplo, me ha pasado que ahorita como que está muy enfocada la cuestión de, de internet en la gráfica vectorial, ya sabes, como este di diseño flat, de vectores, uh -huh. eh, infografías, a mí me, me contactan de repente mucho para eso, me, me gusta hacerlas, pero a veces es como de, oigan, pues, también, también no hago esto. Eso, ¿no? Pero mi, mi reel está casi lleno de todo porque es lo que más hago. Entonces, claro. tengo como un arma de doble filo. De doble filo. Sí, pero, Diego, sí, es, es, es padre. Eh, como como tenemos uh, audiencias de muy distintos niveles de, de conocimiento, hay amateurs, hay estudiantes, hay profesionales, voy a hacer una pregunta que a lo mejor a, a parte de nuestro público le parece boba, pero creo que es interesante. La diferencia precisa entre motion graphics y animación... Para ti, ¿cuál sería? Porque siento que la línea es un poco borrosa. Ah, ok. Híjole, pues sí lo es. <ríe> no sé, por, para mí, por ejemplo, Motion Graphics, eh, híjole, no, a ver, creo que puede ser más como una cuestión de que Motion Graphics es, puede ser desde una infografía, que no necesariamente es un personaje, sino tal vez pueden ser elementos como textos, plecas, gráficos, eh, pues animados, bueno, al menos yo lo entiendo así, ¿no? No sé. Eh, animación, creo que para mí animación, por ejemplo, es un character animation okay. o un rig 2D de un personaje. ¿no? Algo que involucre ya más como un, un setup de una escena o una narrativa más tradicional, por así decirlo, con un escenario, un personaje, una historia. Y el motion para mí es como una cuestión más informativa. Puede ser desde una pleca hasta, un, te digo, una infografía animada. Pero... Yo creo que eso es como, depende también como el estilo, como la, la persona, ¿no? ¿no? O la aplicación del, del resultado. O sea, o sea sí, sí es un, o sea, debe haber novios, pero para mí sí es como un tanto borroso. O sea, al final el término de animación se usa de forma general. O sea, haz una infografía, para un cliente es una animación. Pero para nosotros eso también puede ser una animación. Pero al menos te digo a mí, para mí es como, la animación es algo más tradicional. Como un personaje rillado. En una, en una escena, ¿no? en, un, en, en un set. Y tal vez la, infogra la infografía, la cuestión de gráficos en movimiento, textos, sí, pues es plecas, como... es un motion graphics. Es una rama de la animación que yo creo que hay tal vez como para la gente que esta pregunta que dices, como quererlo ubicar tal vez en a qué va más orientado, creo que los motion graphics van más orientados a la aplicación del diseño gráfico, como sí, llevar sí. el diseño gráfico a, a movimiento, a movimiento entonces podría claro. ser un buen diferenciador porque tal vez coloquialmente consideramos más a la animación eso a lo mejor un personaje o, ¿no? te, te claro, para el estilo pues el tiempo se nos empieza a agotar, creo que estuvo buenísimo esto para que la gente, es que es curioso, tal vez para nosotros decimos, ah, a en redes sociales es súper efectivo, pero hay gente que está súper, súper, este... Que todavía no se la cree que, que podrías tú sí. estar trabajando para gente en otros países, en redes sociales sí. y eso. Y realmente ya estamos en esa línea que lo que pasa, ¿no? Que Raúl desde su oficina está haciendo trabajos para gente del otro lado del mundo en diferentes horarios. Sí, de verdad, rápido, perdón, o sea, de verdad... Es, que no es menosprecien eso, ¿no? Sí, es una cuestión de que ni siquiera debes de tener así como... O sea, puedes estar desde tu casa en chanclas, eh, en, en short, con una playera rota, trabajando para... Un, para un cliente grandísimo en un super país. O sea, ya está así, o sea, se puede. Y la, la gente que recién está egresada, empieza, este hay gente súper talentosa, Yo he visto así chicos de 21, 24, 25, que son súper buenos, sí, pero super. no se tienen confianza. O luego uh -huh. no suben todo porque no saben como la posibilidad que tiene Y eso es bien importante. Háganlo y van a ver que los clientes llegan. Porque el cliente no distingue si tienes 40 o tienes 22. O sea, el cliente claro. le importa lo que subes. Y si sí. es bueno, te va a llamar. Pues, está buenísimo. Y, pues, para que le echen ojo y se inspiren y vean como los resultados que entran a tus redes, que, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, pues, en este en Vihans. Eh, básicamente, si googlean Rulas Calaca, así pegadito, eh, me encuentran. Eh, pueden encontrarme en Vihans como Rulas Calaca, Vimeo también, en Facebook, este, Dribbble. Twitter. Twitter. Eh, y sitio. Instagram. <ríe> Rulascalaca.com.mx. Perfecto. Bien. <risa> pues vamos cerrando. Muchísimas, ahí. muchísimas gracias por estar no, con pues, nosotros, a Raúl. A ustedes, a ustedes muy muchísimas. interesante, muy informativo. No, pues, más, más invitados como tú, por favor. No, pues, Buenísimo. No. Perfecto. Gracias. Pues vamos con nuestra última sección del programa. Les vamos a compartir ahí un poquito de agenda para enero-febrero. Seguimos y avanzando. Seguimos. Y seguimos con Agenda Cultural. El día de hoy les vamos a hablar sobre Carnaval de Baidorá, específicamente su circuito de arte. Es una nueva actividad que están proponiendo en este festival de las estacas Morelos, en el que van a tener artistas haciendo obras efímeras, instalaciones más específicamente. Sí, pues recomendarles, Baidroa es este festival de música que se celebra cada año, tenemos aquí en pantalla para que le echen ojo, está bastante agradable, muy buen clima y pues el llamado y que, que nos concierne ahorita es esto, que van a llevar a algunos artistas invitados a hacer arte instalación, por ahí van a estar Flamingettes que son toda una presencia ahorita también ya en el mundo de, de la animación, Este Martín Ferreira, Space Time, Lau Rivera, Coco El Que le echen ojo, entren allá, a tenemos una nota con todos los detalles y también invitarlos a animarse que, que vayan, hace un par de ediciones cuando iba arrancando este festival nos invitaron a cubrirlo y pues eh, recomendado totalmente ahí nos consta, fuimos, ya lo probamos y pues muy muy buen evento Además de que el carnaval de Baidora es un evento sustentable, compensan en un 100% su huella de carbono, lo estuve leyendo, muy interesante, a través de Scolelte, que es una iniciativa de Ambio, eh, compran bonos para compensar sus huellas de carbón, entonces todo lo que se, se daña el medio implica. ambiente durante el festival se compensa reforestando en zonas de Chiapas, de Tabasco además de que los vasos que utilizan son biodegradables, hay, hay una conciencia sobre las situaciones difíciles en que nos encontramos en el planeta y están haciendo algo al respecto, me parece digno de aplaudirse. Sí, sí. pues vayan, de hecho el festival es bastante amplio, tienen varias actividades, este, aparte del gran cartel de música para que vayan a descubrir, traen una curaduría bastante interesante y pues la recomendación, este festival se realiza en febrero, entren a Baidora eh, y también en designar.com pueden encontrar un poquito más de detalles de lo que va a ser el circuito de de arte, que lo tengan al pendiente por si ustedes también son artistas, acérquense y para próximas ediciones tener presencia también, ¿no? Otros espacios de exhibición y de apreciación. Y pasando a más recomendaciones en febrero llegan eh, los talleres de Anima Studios que les hemos estado recomendando desde el año pasado. Ya si algunas cuantas veces. Y pues viene el taller de Divino, que fue uno de nuestros invitados. Les invitamos también que le echen ojo a nuestros eh, programas anteriores. Tuvimos una charla con él, desarrollador, artista de desarrollo visual que eh, trabajó en Guardianes de Oz, Las Leyendas, Pico Banana Cricket, que es una producción de Nickelodeon que llevó anima Y también van a tener un taller de producción en línea. Los talleres duran tres meses, inician el 3 de febrero y están a buen tiempo. Si están viendo este, este contenido por ahí de enero, tienen la oportunidad todavía de, de, de tocar puerta y ver si, si alcanzan lugar, entonces bastante recomendable trabajar con profesionales de uno de los estudios más grandes de Latinoamérica. Están a tiempo de inscribirse pero no están a tiempo de animatón porque ya se nos acabó, se nos acaba. Lamentablemente, sí, se, se nos se está acaba. acabando un nuevo animatón, pero aprovechando que Raúl está aquí con nosotros, teníamos ganas de que nos platicara alguna recomendación interesante en este año que empieza de alguna animación. Híjole. que hayas estado viendo. Ay, pues, eh, bueno, yo crecí viendo mucho anime japonés, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, pues, no sé si sea nueva, pero todas las películas de Makoto Shinkai creo que son buenas. Creo que ahorita en sí. Netflix está la de Your Name. Eh, antes Garden of Wars, que también es buenísima. Series, ¿qué les puedo decir? este, Pues, todo lo de uh, Sangre de Champloo es muy buena. Este, Todo lo que hace... No sé, Kila Kila es muy buena. Ah, híjole, es que no. ¿Te has asomado a Devilman Cry Baby? La no. acaban de sacar en Netflix y es de Masaki Yuasa. Ah, no, no. El director de Mind Game. Que hizo ah, un episodio Adventure es? Time, un montón de cosas locochonas. Ah, no lo he visto. este Y sí, yo el otro día ahí me lo encontré, true tru tru, Y bueno, para los que tienen Netflix está súper a modo. Ah, qué órale, es? qué bien. Órale, no, no lo he visto. ¿eh? ¿Sabes cuál sí. empecé a ver? Que está muy fea la de. <risa> una de Caballos de Zodiaco, cuando la vean. <risa> <Uf>. <risa> no, no, no, no, <risa> una de esas nuevas. ¿Un eh, pues una de los Caballeros Dorados, pero ya es así como anime muy chafa. Híjole, sí, no es así, no, no tiene nada que ver con la viejita y me da mucha risa que mi sobrino está viendo Dragon Ball Super, y yo también, pero solo la vean las si son fans de, de, de, de todo. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones. Y antes de cerrar, comentarios de la comunidad. Por ahí nos eh, comentó Janet eh, CD en nuestro canal de YouTube. De, simplemente nos manda un me encanta su canal. Entonces muchas gracias, okay, bueno, quiero, ¿no? gracias. <risas> Y los invitamos eso a que comenten, que nos manden también sus recomendaciones de qué animaciones consideran que vale la pena ver, que, que, que más gente debería descubrir y conocer. Mándenos en los comentarios, ya sea en el Facebook de Presumiendo México, de las redes de Ultra, Sai México, de Signario Media. Entren a, a visitar, déjenos comentarios. Les recordamos que este contenido se va a empezar a transmitir en vivo o se está transmitiendo ya. Se está transmitiendo. En vivo. Y que aparte lo pueden eh, revisitar en el canal de YouTube de Signare Media para que se echen los episodios anteriores. Y pues la idea es que estos contenidos este, pues, no caduquen. Aparte, digo, la agenda cultural se va, pero Tienen los invitados. Dos pies, ¿no? Esperamos que tengan algo ahí que, que puedan ver eh, y que les funcione y les sirva. Lo de hoy y lo de siempre. Sí, está padre. véalo también igual mientras trabajan. Yo así lo hago. Veo mientras trabajo, veo, escucho, eh, podcasts. Pues podcast. Es, es buena, claro. buena terapia. Esto funciona perfecto como un podcast. Si ¿Sí? no quieren ver nuestras carotas, <risa> se van a perder de mucho. Y van a seguir con lo importante. Sí, exacto, sí. Es siempre bueno. <risa> perfecto. Perfecto. Pues cerrando, Bastián. Yo fui Bastián Pascal, pueden buscarme como arroba schoolcool en Twitter, Facebook o donde gusten. Y aquí estuvo también... Eh, Daphne Jesús, pueden encontrarme en Twitter como arroba Dafne. Los invito también a seguir las redes de designare Media, designare.com, designare con doble S. Eh, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. No, ustedes. Y agradecer a Presumiendo México por, eh, porque hacemos uso de sus instalaciones. A SAE México que nos está apoyando en la producción de este contenido y pues los invitamos que nos... y a todo el equipo en cabina muchísimas gracias como siempre gracias, jóvenes gracias